Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. Patreon.com barra Repúblicos.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 Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Estamos esperando a nuestro invitado de hoy, a Miguel Fontán. Ya llegó. Miguel, te agradecemos que pidas eh, ser hablante, porfa. Ahora sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Dios te bendiga. Mil gracias por acompañarnos, Miguel. Este, Bueno, vamos a entrar de una vez ya en materia porque tenemos a Miguel Frontal nada más hasta la 1 y 50 porque él se tiene que retirar. Cuando mucho estaremos unos 15 minuticos más para compartir con las personas. Esperemos que nos dé chance de que las personas participen con Miguel eh, les agradecemos como siempre por favor eh, la, en este momento que empezamos a modo radio tanto el doctor Álvaro como yo haciéndole unas preguntas a Miguel, después si abrimos micrófonos, les pedimos por favor como siempre de que en el momento que vamos a abrir los micrófonos pidan la palabra, levanten esa manito, que el máximo no se pasen de tres minutos para que haya mayor cantidad de participación Este sabemos que van a a aportar ideas y, y opiniones contundentes, válidas y muy respetuosas. Este, compartan el espacio y les agradezco muchísimo que nos acompañen el día de hoy aquí en Políticamente Incorrectos por Repúblicos B. Así que le entrego el testigo a mi estimado doctor Álvaro y muchas gracias a todos. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Yo soy Álvaro Guerrero, estamos esta tarde... Eh, a cargo del de portal de Repúblicos en este programa Políticamente Incorrectos. El día de hoy tenemos a uh, un, un invitado de mucha altura. Tenemos hoy al señor Miguel Fontán. Miguel Fontán este, es un, un, un, un ciudadano, dice ser un ciudadano que busca entender las contradicciones sociales y políticas. Es de profesión ingeniero industrial, tiene cursos de posgrado eh, en gerencia pública y actualmente cursa un doctorado en ciencias políticas en la Universidad Simón Bolívar. Miguel Fontán, bienvenido. Gracias Álvaro, gracias Joana por esta invitación y por permitirme compartir con ustedes un espacio de reflexión que siempre es útil y sano para, para la sociedad, sobre todo la sociedad venezolana que está en medio de una crisis política desde hace muchos años. Gracias por la invitación. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar porque nos hablaron sobre que tenemos un tiempo bien limitado y entonces, bueno, vamos a llevar adelante la agenda. Hay un, hay un, Miguel, hay un tweet de Data World eh, que sorprendentemente tiene más de mil seguidores y habla sobre en, la, la avalancha y campaña que hacia algunas elecciones en el 2024, hacia las elecciones del 2024 en Venezuela. Sobre todo habla, nos habla también de, de, de lo, de lo querido que es el, el sabio de, de Zulia, el este señor que se llama Manuel Rosales. ¿Qué cree Miguel Fontán de esta situación, de este tuit de Data World? Bueno, lo, lo primero que, que tendríamos que considerar antes de entrar en lo, en lo sustantivos de, de ese tuit es que Venezuela lleva muchos años haciendo política del fracaso y con política del fracaso me refiero a una forma de hacer política que no busca precisamente hacer una disrupción dentro del sistema que nos impusieron, que es un sistema que yo eh, suelo llamar ecosistema criminal, porque todas las lógicas que se reproducen dentro de ese ecosistema son de corrupción, son de criminalidad, son eh, precisamente eh, para la dominación y son precisamente para desplegar el poder o la violencia eh, eh, frente a lo que podría ser una estabilidad de la ley para el, para el progreso y la, y la prosperidad y la dignidad individual. Entonces, esa forma de hacer política no, no vienen desde ahora, vienen desde hace mucho tiempo, desde, desde incluso la, la erosión o, o, o, los, o las décadas finales de, de la era democrática, y que lamentablemente han secuestrado... No solamente la reflexión política, porque cuando uno habla de política tiende siempre a, a, a pensar en partidos políticos. Y la política es precisamente mucho más amplia y es el espacio donde esos partidos políticos tienen sentido como, como mediación política. Sino también este, a ser secuestrada por los mismos actores siempre. Solo que antes al menos se, se, se cuidaba un poco la forma y ahora no. Entonces uno tiene eh, los partidos de representación política con etiqueta de, de oposición, bueno, líderes que tienen 20, 25 este, y más años eh, al frente de esos partidos sin posibilidad de renovarse. Entonces, entendiendo que esto no es un problema de ahora, lo que nosotros tenemos, y así es el título de este Space, es una, una especie de mito de Sísifo, en la que cada cierto tiempo las luchas por las libertades se encuentran truncadas por eh, procesos electorales eh, y se encuentran secuestradas por procesos electorales. Esa es nuestra historia desde el 2002 hasta acá. Siendo ya los procesos electorales una especie de dispositivo que ahoga precisamente la lucha sustantiva por la libertad, la alinea con lo, con lo que es el sistema, con lo que tiene que romper y eh, eh, lo que hace es fortalecer el propio sistema que tiene que combatir. Entonces, eh, por supuesto que encontrar un tuit eh, donde eh, Manuel Rosales, ya hasta da cierta risa, Manuel Rosales, un candidato que ha pasado por no, no solamente por la decepción eh, el, electoral en cuanto a la derrota, sino por la decepción en su comportamiento político en un giro del destino, vuelve a ser este gobernador y entonces ahora se erige como el candidato eh, menos rechazado por la oposición. Todo eso, eh, para el que vive en Venezuela, se cuenta como un mal chiste, un chiste este, que tiene la inconveniencia de que además de ser muy gracioso en lo político, eh, constituye una gran desgracia en lo social y en el ciudadano, porque lo que hace es someter las luchas y las posibilidades políticas a un, a un sistema ya preestablecido. Eso es básicamente lo que, lo que podría decir con respecto a ese tuit. Yo creo que esa, esa, esa forma de hacer política que ya tiene varios años, digamos décadas, en Venezuela va, va mermando el entusiasmo de todas las cuadros opositores, los realmente opositores al, a, lo que, a lo que ya tenemos. Yo creo que eh, este, la, la gente de izquierda, básicamente, vamos a tratar, voy a tratar de, de mencionar ese término con mucha delicadeza, porque la izquierda eh, tiene como uno de sus elementos más convincentes es la, el cinismo, es el descaro, y eso va haciendo que la población electoral vaya eh, también desencantándose de la política, se vaya apartando de ella. Y hoy día, cuando, cuando tú, tú dices que, que, que da risa eh, el hecho de que Manuel Rosales hoy tenga, eh, sea el candidato con mayor aceptación, esa, esa risa mh, de la que el venezolano todo le saca. El, el venezolano siempre tiene un chiste para cada, para cada evento. Esa risa ya hoy no es de alegría, esa risa es probablemente de frustración o es probablemente de resignación ante, ante una realidad que te dice esto es lo que hay, no es lo que tú quieres, sino que tienes que escoger entre este corto número de opciones y entre las mejores opciones tienes a Manuel Rosario yo no sé si, si realmente dentro de Venezuela quedan grupos con, con, con verdadero eh, punch opositor que pueda, que pueda darle un vuelco en algún momento a esta situación tan, tan triste y tan, des tan desilusionadora porque que a mí me pongan al frente un tarjetón y me digan que Manuel Rosales es lo mejor que podemos hacer entonces yo creo que la mejor opción después de eso es emigrar bueno eh, a ver ¿cómo, cómo, cómo llegamos hasta, hasta esta situación que tenemos hoy? Eh, yo creo que para poder entender por qué es Manuel Rosales y, y, y poder atarlo con con lo que decías, la desfachatez de, de los políticos que antes se veía mucho más en los políticos de izquierda. Vamos a empezar por ahí. Yo creo que la desfachatez viene cuando una, una parte de la sociedad empieza a pensar la política sin ninguna conexión con lo moral y sin ninguna conexión con lo ético. Entonces, bueno, el político tiene eh, la libertad no solamente de moverse hacia espacios que no deberían eh, pertenecer a lo público, porque eh, cuando hablamos de asuntos públicos, cuando hablamos de esfuerzos hacia el bien común, uno lo primero que tiene que tener en cuenta es el, el compromiso de esas acciones y que esas acciones no vayan en detrimento ni de la propiedad de las personas ni de la dignidad de las personas. Entonces hay ciertos espacios en política que si bien se pueden cruzar, pues las personas honestas no los cruzan. Pero cuando nosotros dejamos de pensar la política en ese marco moral y en ese marco ético, le da la libertad a ciertos políticos de cruzarse los espacios como les dé la gana. Entonces, eh, ciertamente la, los primeros que, se, que vieron la moralidad y la ética como una limitación en lo político fueron las personas de izquierda, por lo menos así también lo creo yo, ¿no? so, eh, desde, desde el punto de vista que les permitiese, Iniciar una lucha armada y, hacer este, y justificar el, eh, los, los medios por el fin hasta eh, bueno, lo, la degradación que tenemos hoy en día eh, de, eh, de grupos en el poder, ¿no? eh, que en algún momento eh, se pusieron como víctimas y hoy son victimarios de las propias causas por las cuales ellos se hicieron víctimas entonces ahí empieza toda la desfachatez, pero esa desfachatez ya no le pertenece solamente a un grupo, sino que esa desfachatez ha sido la forma de hacer política durante los últimos 20 años, por lo menos, eh, para hablar de esta era. Pero si nosotros hacemos algún recuento de la era pasada, pues también encontramos esas esa formas de, de desfachatez, quizás de formas excepcionales y no como la regla como ahorita, pero sí ya la encontrábamos antes. Entonces, la primera causa de por qué Manuel Rosales hoy es el político eh, de la oposición es porque la desfachatez se ha convertido en la principal regla, sumado a que la sociedad ha pensado la política fuera de, la, de las convenciones morales y sumado a que esa desilusión que tiene la sociedad con la política les permite eh, quizás, abrirse de la representación y a la representación política, que normalmente en los países este, serios obedece a una relación de mediación entre esa ciudadanía que tiene un proyecto político parecido a esa representación y el poder, bueno, aquí en Venezuela nada más obedece a la capacidad que tenga alguien, cualquiera que sea, de irrumpir en el espacio político sin representar a nadie. Porque para él para se autodenomina representante de algún sector exista o no exista ese sector, o exista el apoyo o no existe el apoyo de ese sector. Aquí la oposición, y lo hemos visto, cuando Gerardo Blay va y se reúne este, con Jorge Rodríguez en México y dice ser representante de esa sociedad que se opone al régimen, bueno, basta ver no solamente las encuestas, sino el nivel de rechazo que tienen esos políticos para darse cuenta que eso es solamente una... una retórica y, y un elemento discursivo, porque ahí no hay representación ninguna. Entonces, claro, todo esto va configurando una, un abismo, una disociación entre lo que son los espacios públicos y sus organizaciones políticas y lo que es la sociedad y sus anhelos este, de libertad, entendiendo sus anhelos de libertad como, como un objetivo común este, de la mayoría de las personas, porque no dudo que, que habrá personas que, bueno, que les encanta estar bajo este régimen, pero el grueso de las personas tiene un anhelo de libertad que por supuesto no tiene eh, concordancia con ninguna representación política hasta ahora. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Para cambiar todo lo que es el entramado político que está actualmente este, configurado, lo primero que tiene que hacer la sociedad es cambiar su forma de pensar lo político y Porque el, eh, en la medida que cambie la forma de pensar lo político, el esto es lo que hay, no cabe, porque no cualquiera puede satisfacer las demandas, no solamente las demandas democráticas que se pueda tener en un sistema democrático, que no es el caso de Venezuela, sino las demandas políticas que tiene que tener todo aquel actor que, que se haga mediador entre esa parte de la sociedad y el pueblo. Aquí en Venezuela eso no ocurre, eso está fracturado. Entonces, por un lado anda esa oposición que con lo único que cuenta es con recursos, recursos hasta del propio régimen y recursos hasta del, hasta del propio ecosistema criminal. No olvidemos en la campaña presidencial de Capriles que Ruperti este, le, financió, le, le dio dinero para financiar la campaña a, a Juan Carlos Caldera. Y eso, es, y eso es eso es como decir que el propio régimen está financiando a la oposición. No hace falta que nosotros cuando hablamos de régimen eh, lo vemos como actores particulares. este eh, Maduro, Diosdado, no, no. Régimen es todo el entramado que se hace del status quo que tiene que ver con actores políticos, pero también tiene que ver con otros actores que no necesariamente están en, en la política. Pueden estar manejando la economía, las empresas, todo eso es el régimen. Por eso es que el régimen hoy en día, se puede uno, uno puede y uno tiene que, que colocar la idea en la gente que tú puedes cambiar los actores del régimen sin que salga el régimen. Es decir, ningún actor es prescindible para el régimen. Lo, y lo vimos. Con la muerte de Chávez, le, la gente, yo, yo vi gente que dice, por fin cayó el régimen. No, no. El régimen está lejos de caer. Porque un actor político no hace el régimen como tal. El régimen ya es una estructura, a lo mejor de manera incipiente, por allá por los años 1998, 99, 2000, que todavía el régimen no se había desarrollado como tal, ni había erosionado las instituciones, ni se había hecho de las instituciones, bueno, puede ser que el apalancamiento que tenga sobre una figura sea suficiente como para romperlo para, para y desmontarlo, pero hoy en día, después de 20 años, de, de, 20, de 22 años, no podemos pretender que el régimen esté atado a una sola persona. El régimen es una forma de ser y esa forma de ser está dentro de una lógica que, repito, yo la llamo ecosistema criminal porque tiene sus propias configuración de valores y las personas cuando entran de de dentro de ese sistema reproducen esos valores que ya están configurados allí. Y lo vimos con los alcaldes de, de oposición, entre comillas. Cuando hablo de oposición siempre vamos a poner la palabra entre comillas porque oposición no es una etiqueta, oposición es toda una significación que en la parte política no hay, eh, no, yo me atrevería a decir que no hay ninguno de los que están actualmente en los partidos políticos que la tenga. Entonces, claro, para cerrar la idea, cuando nosotros vemos que una renovación, y, es, y por eso es el chiste, una renovación política viene dada con Manuel Rosales, uno no le queda más que reírse porque Manuel Rosales no solamente no es, no es una renovación, ni siquiera implica un cambio de mentalidad, sino es eh, la, el, el, que, el que tiene mayor posibilidades de financiación de toda una campaña. Veremos si los demás ahora consiguen músculo financiero para poder empezar a hacer sombras. Pero en, hoy en día, cuando nosotros hablemos de un opositor posicionado en las encuestas, estamos hablando de un opositor que tiene por detrás Músculo financiero que le permite lograr esa posición a través de todo un complejo entramado de, de, de mentiras y de, y de maquinarias de mentiras que los ayuda a posicionarse, no solamente desde el punto de vista de la encuesta, es también desde el punto de vista intelectual, porque eh, eh, como yo siempre he mencionado eh, desde hace algún tiempo, no siempre, desde hace algún tiempo para acá, existe una falsa ilustración en Venezuela que es capaz de escribir, no sé, 200 libros y de recitar páginas de, ciertas, de ciertos autores, pero es, eh, eh, en su reflexión política uno ve que no existe ninguna influencia de eso que leyó y de eso que escribe en cuanto a la madurez que tiene que tener para enfrentar los momentos que vivimos, sino que todo eso se configura como una capacidad más bien para ser una especie de sofista que trate de convencer a los demás o que trate de de alguna manera eh, evitar las, las, las falencias que puede tener un político para hacerlo potable. Entonces no son intelectuales en el sentido eh, moral y estricto de la palabra cuando las sociedades están en crisis, porque un intelectual cuando las sociedades están en crisis precisamente es el primer guardián de esas ideas y de esos valores que hicieron a la sociedad grande en algún momento y que ahora están comprometidas. No, estos intelectuales precisamente juegan al equipo contrario. Entonces, claro, cuando un político logra tener capacidad financiera, bueno, se hace de encuestadora, se hace de intelectuales, se hace de académicos, se hace de influencers, porque precisamente lo que buscan es construir una verdad que los haga potables. Entonces, si, si a Manuel Rosales le salen dos o tres candidatos más que tengan ese músculo financiero, bueno, vamos a tener una, una fiesta electoral. Ahora, esa fiesta electoral servirá para cambiar el régimen esa fiesta electoral servirá para cambiar este, las, las formas que están en la sociedad y las formas en que se construyeron la política y la, y la, y la independencia de las instituciones, no esa forma, esa, esa fiesta electoral a lo sumo servirá para cambiar ciertos actores pero para que sigan manteniéndose las lógicas del ecosistema criminal eh, Miguel, ¿tú crees que, que... Dentro de la planificación que tuvo el chavismo eh, o el madurismo, pero que tuvieron ellos en un principio, estuvo la inducción del nihilismo en la población venezolana. Eso lo pregunto por, por aquello de que, de que ha habido un proceso sistemático, de destrucción de valores, ha habido una constante conducta sin ninguna moral objetiva, una ruptura de reglas, una violación de leyes, de manera de que van creando un desencanto en las personas, que entonces los hacen no creer en nada, los hacen pesimistas, los hacen pensar que carece de sentido la participación electoral, eso probablemente fomente también la abstención. Este, yo no sé, me, me parecía, me, me parece que hay algo como que ese pensamiento eh, milista ha ido siendo eh, inducido por el gobierno y ahora se va a beneficiar en las fiestas electorales, se va a beneficiar de él. Eso es una, una buena una buena pregunta. Este, yo no te sabría... Eh, una respuesta con exactitud en cuanto, al, en cuanto al, a lo pensado o no de, de, de, esta, de esta situación, porque efectivamente nosotros estamos atrapados en un nihilismo. Este, y lo malo del nihilismo es que todo vale y las cosas trascendentales carecen de, de importancia. Yo no te sabría decir si el régimen, sobre todo porque los que vivimos en Venezuela y de alguna manera hemos eh, eh, interactuado de, de primera mano, con funcionarios del régimen, lo primero que salta a la vista este, de manera inequívoca es que eh, son mediocres y están eh, todos endosados con una especie de lumpen y que están allí ocupando una posición porque lo, el único mérito que tienen es la lealtad. Entonces, por supuesto que cuando tú te encuentras e interactúas con funcionarios así, tú, tú, te, tú niegas la posibilidad que ellos tengan de pensar en algo tan trascendente como convertir a una sociedad que antes era políticamente activa, entre comillas, a una sociedad milista eh, como un resultado político, ¿no? sobre todo porque la mayoría de ellos son operadores políticos de tercera. Entonces, si me hace esa pregunta, en ese contexto te diría que no, que eso fue un desarrollo, un, un, el, la consecuencia de un devenir político de hacer política de forma degradada durante mucho tiempo. Ahora, si lo analizamos desde el otro lado, es decir, desde, el, desde las cabezas de ese proyecto y no desde la sociedad, este, yo te podría decir que, que efectivamente hay un esfuerzo. No sé si de, si de lograr el nihilismo que nosotros tenemos, pero sí si si hubo un esfuerzo deliberado de hacer de todas las categorías de la democracia y de la significación de la democracia como tal en un significante vacío. ¿Qué es un significante vacío? Es agarrar una etiqueta, despojarla de la significación, de, la, de una significación dada, y que cada quien la llene como mejor le parezca. Entonces, utilizamos la misma etiqueta, pero esa etiqueta no significa igual para todo el mundo. Eso sí hubo, yo, yo sí creo que hubo un esfuerzo deliberado, sobre todo porque la persona que eh, precisamente le dio fuerza a, esa, a esos significantes vacíos para construir una razón populista que fue Ernesto Laclau, eh, eh, fue asesor de Chávez en, en, en, en los inicios de, de, del, del régimen. Entonces ahí sí pudo haber eh, una conciencia este, mucho más eh, eh, preparada y mucho más enfocada en, en hacer esa deconstrucción de lo, que era, de lo que significaba la democracia. Y por supuesto que la logró. La logró tanto que yo he escuchado a profesores de ciencias políticas reducir la democracia al mero hecho electoral. ¿no? Entonces tú, tú ves ahí el daño, bien sea porque eh, se dejaron eh, montar en esa vorágine de lo importante de las elecciones o porque el, el problema con los intelectuales, yo lo decía hace un rato, un, una, una hora antes, eh, en un programa de radio, el problema de los intelectuales venezolanos es que a veces ellos ni siquiera lo tienes que comprar. Basta con que los invites a ciertas reuniones, les sobres el ego y ya ellos se sienten este, comprometidos con, esa, con esas ideas que están allí simplemente para que los sigan llamando. Entonces ese es el gran problema, a veces ni siquiera es que son caros. Y ese es el gran problema de la sociedad porque la sociedad no es capaz de verse y entonces imagínate tú unas élites, que, unas élites hablando desde lo político, que lo que tienen que hacer es esfuerzos para que el ciudadano supere sus limitaciones cívicas y entienda cada vez mejor los aspectos sustantivos de la política, los aspectos sustantivos este, de las instituciones y los aspectos sustantivos del orden jurídico para garantizar la libertad, resulta que es al revés. Los llenan de más limitaciones políticas sin que ellos se den cuenta de eso. Entonces, eh, es un círculo vicioso que al final lo que va es en, en degenerando el espacio de lo político, sus instituciones, sus actores, sus, sus organizaciones, pero también va de, eh, eh, degradando la reflexión sobre lo político en los términos que la sociedad debe pensarlo y nos atrapa a todos en un sinsentido, que es el que estamos viviendo, en donde estamos hablando, por un lado, de totalitarismo y por otro lado, de elecciones. Si nosotros agarramos la historia y agarramos estas dos categorías y las tratamos de buscar en la historia, por supuesto no vamos a encontrar en ninguna parte algo que tenga relación con eso, porque donde había totalitarismo no había elecciones. Pero también este, surge ahora unos fenómenos y precisamente por no tener una intelectualidad que ayude al ciudadano a reflexionar, que ayude a profundizar sobre eso, entonces tampoco el ciudadano se da cuenta que existen estados en los que se habla de partido único sin tener un partido único propiamente dicho. ¿no? Me explico con esto. Cuando uno agarraba, este, uno iba al nazismo, por ejemplo, que eran estados unipartidistas, solo había un partido. Los demás no, no podían este, salir. Cuando uno va a, a China, solo hay un partido y así sucesivamente. La, la transformación que ha hecho el totalitarismo en cuanto a su aplicación y en cuanto a su, a su despliegue, ayudado de la tecnología, por cierto, les permite tomar las decisiones eh, como si fuese un Estado unipartidista, pero tener eh, dentro de la configuración de, de ese Estado, de ese Estado en lo político, eh, simbolismos como los como otros partidos políticos. Y hablo de simbolismo, porque al final ninguna de las acciones de esos partidos políticos afectaría al poder. Al contrario, son inocuas frente al poder. Y en el caso venezolano, no solo que son inocuas, sino que han ayudado a estabilizar el poder. Si nosotros vemos toda nuestra historia, ves más, ni siquiera vemos nuestra historia, vamos a poner del 2016 hasta acá, seis años apenas, todas las manifestaciones, eh, eh, civiles este, de la, que la sociedad hizo, bien sea de forma espontánea como en el caso de los estudiantes o bien sea de alguna manera guiada por esa representación política fraudulenta que tenía eh, llevaron siempre a la, a la clausura de todos esos esfuerzos por la lucha, eh, por la libertad a un tema electoral o de negociación esa es toda nuestra historia pero si nosotros la vemos del 2016 para acá la vamos a ver más clarita todos los procesos de conflicto social terminaron en una mesa de negociación en la que el gran perdedor fue la sociedad venezolana. Porque ahí no se negociaba ni la claudicación del régimen ni, ni, ni las posibilidades de hacer más fuerte el, el des, el, la lucha por la libertad. Al contrario, se, se sumaron como dispositivos para apaciguar y asimilar todas esas luchas. Entonces, nosotros... Eh, cuando vemos eso en la historia no vamos a encontrar ningún Estado que tenga esta, ningún estado unipartidista que tenga estas consideraciones lo vamos a encontrar de aquí en adelante lo vamos a encontrar de aquí en adelante la, la Rusia de Putin bueno, ¿qué hace cuando los opositores eh, tienen alguna posibilidad de enfrentar el poder? los elimina. aquí no se eliminan aquí se encarcelan o se exilian o cualquier otra cosa pero siempre existe ese, esa, ese simbolismo precisamente para tú crear una nueva condición para hablarle al mundo. Porque, vamos a estar claros, cuando se habla de elecciones en Venezuela, en los países donde, nos, donde alejados de nosotros, que no tienen estas dinámicas ni esta degradación política, les es muy difícil entender un Estado totalitario que permita elecciones, donde, un, donde van opositores y donde ganan además espacios políticos los que se dicen opositores. Esto es muy difícil de entender, por lo menos en, en, en estos inicios. Y es parte de lo que nosotros tenemos que eh, asimilar como sociedad, que esa posibilidad existe, y de hecho esa posibilidad es tan real porque la vivimos en Venezuela. Entonces yo creo que ese nihilismo, ese para <coughs> concluir con tu pregunta, ese nihilismo el que estamos viviendo ahora, <coughs> no, no, no, no sé si fue creado. Yo creo más bien que fue una consecuencia... Por un lado, desde la parte de la sociedad, una consecuencia precisamente por tanto fraude eh, y por tantas traiciones de la representación política. Y por el lado de arriba, fue una consecuencia de este, una degradación que sí se quiso hacer a las categorías y a las instituciones democráticas para tomar el poder. Entonces, por supuesto, ese nihilismo puede jugar incluso en contra de, del régimen como jugó. Nosotros no, no olvidemos que... <coughs> Cuando salió este nuevo fraude del interinato, bueno, por primera vez este, 60 países toman la posición con respecto a Venezuela, que nunca se había tomado, de que el que está en el poder no es legítimo porque esas elecciones que supuestamente lo legitimaron eran fraudulentas. Pero aún así el interinato sirvió otra vez de contención para que ni siquiera ese apoyo se diera ni se pudiese este, capitalizar ese apoyo ni sirviese para absolutamente nada en favor de la libertad del venezolano, sino más bien para clausurar ese nuevo intento eh, en, en, en, una, en una farsa tan grande como un gobierno de, transi un, eh, eh, eh, un gobierno de transición, como era la, el, el mantra, este, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Y simplemente fue lo simbólico. Ahora, ¿cuál es el gran aprendizaje que tenemos que tener los venezolanos y los ciudadanos del, del, del mundo en general. El que quiere democracia no se puede conformar solamente con eh, eh, eventos simbólicos o con simbolismo. El que quiere democracia tiene que saber que la democracia no está garantizada, que las libertades no están garantizadas y que un Estado siempre es proclive a caer en la destrucción de sus instituciones y en un totalitarismo si el ciudadano se aleja de lo político o si el ciudadano sistemáticamente escoge representación política que cada vez se degrada más en su accionar Muchas gracias Miguel, excelente respuesta. Bienvenido don Alberto Franceschi. Eh, Joana, adelante. Muchísimas gracias doctor. Bueno, también quiero saludar rápidamente, no solamente a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, este... Buena, buena audiencia la que hay el día de hoy y como siempre, Miguel Magistral. Él sabe, no le gustan mucho las flores, pero él sabe que yo no solamente en público, sino en privado también se las doy. También saludo, valga la redundancia, al señor Luis, al, a don Ernesto, nuestros hermanos colombianos que nos están acompañando el día de hoy, que la próxima semana volvemos a tener space con ellos porque así como nos preocupa Venezuela también nos preocupa Colombia y esto es importante es un honor que estén aquí para que escuchen dónde no debe caer Colombia porque mientras que Miguel y, y el doctor Álvaro nos hicieron este gran repaso por toda esta fiesta electoral de, de Venezuela por personas completamente nefastas y eso que no nombramos a todos pero este es uno de los personajes por el que ya pasamos en que vendió, al igual que Capriles, unas elecciones donde se burlan de los ciudadanos que votamos por ellos, lamentablemente, y le entregan, como siempre, el poder, tanto en su ocasión, eh, Rosales a Maduro, como Capriles, tanto a al mismo Chávez, perdón, Rosales a, a, eh, a Chávez. Y en el caso de Capriles, tanto a Chávez como a Maduro, tenía que hacer la corrección. Entonces, justamente esto cuando tú hablas, Miguel, de todo este ecosistema criminal, porque creo que es lo mejor, la mejor descripción que podemos hacer eh, al respecto, en qué momento, porque mientras tú compartas con nosotros, yo voy a compartir el tuit de nuestro querido este, profesor Víctor Maldonado, porque yo le agregaría esa pregunta que hizo él en el tuit. ¿En qué momento se ha jodido tanto todo, no solamente Chacao? Porque quisiera que pusieras a las personas en contexto algo muy doloroso que sucedió ayer. Porque justo estudiantes y jóvenes este, están ahorita detenidos. Y nos cuentes poniendo en contexto a las personas que nos estén escuchando hoy en vivo, y próximamente cuando se suba este space a Repúblicos TV sobre esto que tiene por, por centro del de cuestionamiento al alcalde de Chacao y tu opinión al respecto. Bueno, lo que deja, lo que deja de manifiesto lo ocurrido en Chacao es la, lo que veníamos hablando en la, en la primera media hora de este space, que todos los actores que interactúan dentro de ese mismo sistema, o de ese mismo ecosistema criminal, son lo mismo. Lo mismo en cuanto a esencia, en cuanto a actuación, y en cuanto a eh, el respeto que se tiene por lo que fundamenta la existencia de ese, de ese ecosistema. Por supuesto que puede variar en el discurso. Eh, eh, desde el punto de vista discursivo, puede existir elementos antagónicos, pero solamente son desde el punto de vista discursivo. En el accionar es exactamente igual. Entonces, tanto es así que este, la actuación, tanto del alcalde como de la policía, se fundamenta en el respeto a la ley, no porque ellos eh, así este, colocan colocan su, su comunicado. Ahora bien, eh, el, la, trabajar trabajar con la mentira es muy muy complicado. Porque trabajar con la mentira siempre busca de alguna manera de desvirtuar la, reali la realidad. Por supuesto que el propósito de la mentira, eh, bueno, o mejor dicho, la mentira tiene distintos propósitos. Alguien eh, que haya leído, por ejemplo, la filosofía kantiana, puede decir, o alguien que la siga, puede decir que no existe ningún derecho a mentir. Porque la mentira siempre te, te desvirtúa frente a la acción política y frente, y frente a, la, a la confianza del otro. Sin embargo, como le replicó en algún momento eh, Benjamín Costán, hay veces que uno tiene el derecho a mentir. Por ejemplo, el que venía a buscar a los, a los judíos en la época nazi y el que los cuidaba tenía el derecho a mentir de que ahí no había nadie para salvar una vida e impedir que la dignidad de un ser humano afectara la dignidad de toda la, de toda la humanidad. Entonces, eh, eso siempre ha sido un tema complicado. Ahora, donde no cabe duda de que la maquinaria de la mentira es perversa, es en aquellos casos, como, como, como ocurrió en el que mencionaste, en el que la mentira se hace deliberadamente para eh, fortalecer una acción que va a llevar al a la destrucción o al detrimento de la dignidad de alguna persona. Y eso es lo condenable de lo que sucedió en el municipio Chacao, la acción, pero también lo condenable de escudarse en un tema legal para salvarse de responsabilidad. Entonces, yo, yo creo que, viendo la pregunta de, de mi estimado amigo Víctor Maldonado, en qué momento se echó a perder tanto la sociedad bueno, la sociedad se echó a perder desde el mismo momento que empezó a degradar su reflexión política, de evitar su reflexión política en el seno precisamente de la familia y de eh, acostumbrarse a que en la política siempre hay podredumbre. Porque es un, es un, un derrotero cuando uno ve este, las claves históricas, es una constante, mejor dicho, las constantes históricas es una constante ver que cuando tú hablabas de política, tú decías, no, bueno, pero es que eso es este eso es sucio, ahí lo que hay es puro, puro criminal. Entonces, en un momento donde tú empiezas a reflexionar que la política es así, pues por supuesto tú no puedes tener gente distinta a esa caracterización que tú haces. Porque incluso si existe, si existiese gente distinta en esa caracterización que tú haces, nada más el solo hecho de pertenecer a ese espacio de lo político, ya lo hace sospechoso yo creo que nosotros si queremos salir de esto, eh, si queremos crear una acción política que se construya con, con, como alternativa a la destrucción o a la cohabitación, necesitamos primero construir a esa persona, ese, ese tipo sociológico y sujeto político que va a movilizarse por la libertad y la posibilidad de una vida digna. Pero también va a reconocer este, una representación política que puede articular Esfuerzos en función de esos intereses y no en función de los intereses de un grupo reducido de corruptos, vividores y mentecatos. Eso es lo primero que nosotros tenemos que, que, que fundar. Nosotros para fundar una, vena, una nueva Venezuela tenemos que fundar este, una, una nueva forma de entender y de hacer la política. Si no, es imposible que nosotros tengamos una representación política coherente y digna. Así que nuestro futuro depende del éxito de construir... Una sociedad que se sirva de su plural razón y no que sirva en masa a los capos, ya hablando del campo de concentración, de, de, de, de que están... Que las opciones la, la, no pueden ser entre escoger a los cargamaletines en el poder, a los corruptos, a los sinvergüenzas, que lo que buscan es enriquecerse a costa de nuestra desgracia y sufrimiento, o aquella que solo es antagonista en el discurso, pero imposibilidad de asumir una acción política distinta, que rasgue, que, que irrumpa en lo que ya está configurado por el establishment opositor. Y esa, esa es, esa es, creo que ese es nuestro, nuestro mayor anhelo, debe ser nuestro mayor anhelo, y precisamente nuestro mayor esfuerzo dentro de la sociedad para poder construir eso. Porque tenemos que, que, si nosotros no empezamos a sentir asco por la corrupción y la cohabitación con quienes han destruido nuestra vida, nuestra familia y han comprometido brutalmente nuestro futuro, difícilmente podemos superar este nihilismo y difícilmente, como decía Álvaro antes, este, volver a tener entusiasmo por una acción política y por una, eh, y, y, y, y por una representación política. Porque la representación política y la opción política nunca será una alternativa a este régimen, sino más bien una forma, quizás a lo sumo, más eficiente de mantener este régimen. Es algo así como: bueno, no voy a tener, voy a ser un alcalde que no tenga huecos en la calle, que tenga a lo mejor unos murales bien bonitos pintados, que de alguna manera mantenga el orden pero no voy a ser un alcalde que busque la libertad, sino simplemente eso, en lo estético, en lo simbólico, que tú te sientas que estás mejor. Ahora, si tú protestas, te pasa lo mismo que cualquier otro alcalde, eh, bien sea manifiestamente chavista o no. Eso es lo que nosotros tenemos que entender y ahí es nuestro, creo que está nuestro principal esfuerzo. Absolutamente, así es. Es más, les informo que Miguel puede estar con nosotros durante 13 minutos más. Eh, doctor Álvaro, si le damos lo más rápido posible la siguiente pregunta para poder abrir micrófono, ¿Sí? que ya tengo tres en lista. Joana, no te preocupes, si quieres los acompaño hasta las dos. Yo, yo muevo muevo los compromisos que quieran. Ah, bueno. Entonces, así que tenemos. Vamos, doctor. <risa> Tú puedes. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Miguel, a ver, este estamos a nivel mundial eh, viviendo una suerte de batalla cultural y, y, y según, según Agustín Laje eh, la batalla cultural va a terminar siendo la madre de todas las batallas porque bueno eh, se, según él la, la lucha política y la lucha cultural son dos caras de, de una misma moneda entonces mi, mi pregunta después de, de haber dicho eso es cómo hacemos o, o, o, o, o qué opinas de la batalla cultural que muchos hoy día están librando o que estamos librando a nivel global, inclusive nosotros en esta tribuna, tratamos de hacerlo eh, sistemática y permanentemente, y, y, y en caso de que, de, que, como, de que esto tuviera alguna forma de cambiarse, ¿Cómo se haría para cambiar la historia? ¿Cómo se hace para, para, para lograr eh, salir adelante después de una batalla como la que estamos viviendo? Bueno, eh, eh, eso es una, una pregunta de, de largo alcance y creo que de una inacabada reflexión para dar respuestas que es lo, lo que tenemos que, que entender, ¿no? Lo primero, en política cuando... Cuando algo no es inacabado se clausura y cuando se clausura siempre hay posibilidad precisamente de los totalitarismos. Entonces yo estoy de acuerdo con Agustín Laje y con ustedes cuando, cuando hablamos de que el mundo está eh, en medio de una batalla cultural. Por supuesto que está en una batalla cultural, pero incluso yo, yo creo que la, la, lo que entendemos como batalla cultural es la primera capa de la batalla que precisamente se libra, que es una batalla de, de civilizaciones, por supuesto que el vehículo para transformar esas civilizaciones o para destruir esas civilizaciones es en la cultura, pero en realidad lo que estamos viendo es una batalla eh, de, por, por, por destruir o por imponer una, un tipo de civilización y para eso por supuesto en, en países en donde el pluralismo es una razón de ser porque el pluralismo es la, la posibilidad de libertad de cada uno de nosotros, Esa, eso, eso tiene un, un mayor riesgo cuando las sociedades no han madurado o se han estancado en, la, en, los, en las presiones y en los problemas que han tenido durante mucho tiempo, y no lo me explico con esto. Por ejemplo, toda la, todo el tema cultural que se está dando a través de movimientos sociales como los LGTB, no son más que el esfuerzo por destruir los referentes de esa sociedad, los referentes culturales y por ende las bases civilizatorias de una sociedad más que por abonar hacia los derechos individuales de las personas. Y eso, es, es, eso se puede ver fácilmente cuando nosotros enfocamos la lucha y el discurso precisamente a aspectos que eh, atomizan, atomizan más al individuo y no lo hacen este, parte de un conjunto. Me explico. Cuando tú hablas, yo el otro día estaba hablando, estaba viendo un space de un, eh, un movimiento social que eh, entendamos una cosa. Toda la organización de los movimientos sociales es precisamente creada en principio por una izquierda que ya no tenía en, la, en los sindicatos el, el fuelle y el impulso que se tenía originalmente antes para transformar la sociedad porque los sindicatos se burocratizaron y fueron parte del sistema. Entonces, ellos crearon un movimiento mucho más... Este, eh, eh, eh, con menos uniformidad y con, y con, con más espacio de, de movilización y crearon los movimientos sociales. Esos movimientos sociales ahorita ya no son de la izquierda, sino que lo podríamos atar a todo lo que es esta onda progresista. Y son poderosos porque, en principio, lo que, lo que hacen es la adhesión voluntaria de las personas que no necesariamente tienen que militar en un partido político sin, ni tampoco tienen que militar en un concepto, sino que en un momento determinado se sienten representados. Ahora, el contenido de esos movimientos sociales no va hacia fortalecer los derechos del individuo, porque precisamente lo que hacen es sacar al individuo, en, o mejor dicho, eliminar del individuo eso que lo hace común, y es que todos somos personas. Entonces ya no hablan de personas, sino que hablan de un individuo caracterizado que de, de nada más la caracterización ya lo hace distinto a otro. Por eso es que no abonan a, la, a, la, a, la, a los derechos de la persona, sino precisamente a la ideologización de esos derechos, como es como una categoría que, que utiliza eh, eh, Flores Caray y que de la cual yo estoy eh, muy de acuerdo, es la ideologización de los derechos lo que buscan esos movimientos sociales. Ahora bien, en ese panorama en el que tú arrastras al individuo y ya lo dejas de llamar persona, incluso siendo del mismo género lo dejas de llamar mujer, precisamente para atomizarlo y hacer de él un sujeto o hacer de esa idea la que construye alrededor un conjunto de personas que van a ser un sujeto eh, político muy particular es lo que empieza a ser el derrumbe de esta sociedad. En sociedades autoritarias eso no existe, porque cualquiera que esté fuera de, del, del, del, del cuadro y del margen de actuación, pues simplemente es eliminado de ese, de ese espacio político. Pero en, en, en sociedades como nosotros, que la pluralidad es sinónimo precisamente de libertad, pues esos, esos cambios y esos choques eh, pueden causar mucho daño, sobre todo porque... Nuestra sociedad olvidó durante mucho tiempo reflexionar sobre esos temas y ahora nos, nos cayó todo en avalancha. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, cosas tan insólitas que hace 10 años ni siquiera la veríamos, de colegios que promueven el tema de la diversidad sexual a niños que todavía no saben, no saben ni siquiera que son sujetos porque son niños de 4 años, de 3 años. Entonces eh, ahí todo un esfuerzo ahorita... Eh, lo último que vi, por ejemplo, en colegios donde hay eh, libros para niños eh, sobre drag queen. Entonces, eso es una sociedad que se descompone a una velocidad vertiginosa, pero es una sociedad que también estaba en deuda con, ese, con esos problemas y nunca los atacó. Entonces, por supuesto, ahora le caen encima, les caen encima los problemas propios de esos individuos que, que efectivamente quieren mayor libertad a su, a su elección y mayor derecho a su elección, pero también le caen eh, los que vienen deliberadamente construidos y desarrollados para tumbar los cimientos, sobre todo religiosos y políticos, de esa, de esa composición de la sociedad. Entonces ya está en juego lo que es la familia, ya está en juego lo que es individuo y ya está en juego lo que es la religión. Entonces ahí tenemos un problema cultural, se puede ver como un problema cultural muy fuerte, pero lo que está de fondo es un problema civilizatorio. No solamente Si perdemos esa batalla cultural, Álvaro, no solamente vamos a perder esa, esa cultura y la vamos a sustituir por otra, podemos perder la civilización occidental tal y como la conocemos. De ahí es la importancia que nosotros tenemos de construir lo que yo decía antes, una sociedad con madurez política que pueda hacer frente no solamente a, los, a, a las amenazas, sino que pueda hacer frente a los cambios que requiere toda sociedad para avanzar dentro de lo que es la pluralidad. El tema de la homosexualidad es un tema que estuvo tabú durante muchos años y, por supuesto, ahora se nos revirtió. Tanto que se nos revirtió que ahora tenemos hasta un mes, por cierto, estamos en el mes este, de lo que llaman el orgullo gay. ¿no? Entonces, por supuesto que en ese mes del orgullo gay nosotros vamos a ver manifestaciones que nada tienen que ver con ampliarle el derecho a la persona, sino más bien la ideologización y la politización eh, partidista de esos, de esos y qué derechos. Porque no son derechos. Al final, cuando uno ve una manifestación vulgar de, de, dentro de lo que es ese orgullo gay que se ha dado ahí, por ejemplo, eh, eventos donde bueno las personas andan desnudas y se introducen partes en su cuerpo, en una plaza, una vez creo que vi una manifestación así de, en Argentina, eso no habla nada de los derechos de la persona. Al contrario, habla mucho de la, de la pérdida de la dignidad de la persona precisamente cuando se... Eh, un, se abordan desde la ideologización de esos derechos Absolutamente vamos a dar, abrir los micrófonos y le damos la palabra en este momento a nuestro hermano colombiano, don Ernesto Muchísimas gracias un gran saludo y sobre todo un abrazo muy grande de unidad que es lo que requerimos en este momento yo adhiero las Palabras ha hecho una disertación muy, muy comprometida y acertada. Yo tengo algunas inquietudes. Eh, lingüísticamente nos han distorsionado el lenguaje. No solamente eso, sino que aparecen los sismos que se empiezan a desarrollar allá como para 1900 y tenían inclusión en varios aspectos de la cotidianidad, en el, en la, en el arte, en la literatura. Pero luego cuando ya entra a ser parte de una doctrina, que eso es lo que significa los sistemática de escuela, de movimiento, donde hay adoctrinamiento para revertir lo establecido, ahí es donde viene el cambio. Yendo hace mucho tiempo a Anish, veía la inversión de los valores y parece que fuera preconizado para lo que estamos viviendo hoy y lo que acaba de decir eh, el, el ingeniero Miguel eh, le voy, les voy al doctor Miguel, les voy a hacer una acotacióncita cortita. Todo, to, todo lo que se sale de lo, de lo natural, de lo orgánico, de lo biológico, de la razón de ser de la existencia del animal en la evolución, incluyendo el Homo sapiens, que es el que más daño le hace a la naturaleza, no tiene esas aberraciones conductuales ni degeneramientos de degeneramientos sociales que estamos viviendo hoy en día. Estoy empezando del final a retroceder un poquitito, porque cuando hablábamos de los políticos de turno, los que suceden y suceden y resuceden, eso es más de la misma baraja, solamente recomponiéndola para no solamente sostenerse, sino distraer. Esa distracción es gravísima. Cuando nos vamos más atrás y sabemos de dónde viene la palabra político y la razón de ser de la palabra idiota, que eso surge en Grecia, por allá en el agora, cuando un político hablaba de sus intereses personales y no hablaba de los comunes, le decían el idiota y los identificaban también. Pero cuando nosotros permitimos que esos políticos sean los que van con fundamentos personales y de grupo, la culpa la tiene el pueblo. Pero teníamos alguna estructura de defensa. No se nos olvide que es un dicho popular que dice que los pueblos merecen los gobernantes que tienen. Y nos quitaron de la... Por ejemplo, en Colombia nos quitaron temprano, muy temprano, hace unos 50 años, tres, dos aspectos que eran muy importantes en la formación de, de los muchachos. Y una cosa era promover la identidad la identidad y la integridad de la familia como un valor supremo, porque la familia es la que cosecha todo esto. Nos quitaron educación cívica, que nos enseñaban que era la democracia. Nos enseñaban superficialmente, por supuesto, pero nos enseñaban. Nos enseñaban urbanidad, por supuesto, fabuloso. Y crecían los muchachos con ciertas normas de respeto y reparo y con cierto conocimiento del debido. Pero Aparecen los fenómenos ya, estos de la... Es que es, es un tema lar, largo y ancho, de, de mucha tela para cortar, pero aparecen fuera de eso, de la descomposición social, que es lo que decía ahorita el estimado Miguel, de reclamar aberraciones. Nada, tenganlas ahí pasión háganlo, asóciense, sean, manejen el closer pero no nos los vengan a meter en, entre 100 entre y 100, no venga a meter como un derecho negado o como una cosa natural. El animal crece, nace, nace, se reproduce y muere. En el ser humano tiene que crecer en muchas direcciones para dar probidad al desarrollo futuro de la humanidad. Yo les digo a ustedes con mucha tristeza, si Colombia cae, que espero que no, con todo el ahínco que se está mostrando, pero también con la debilidad que tenemos, ¿por qué? Voy a decirlo abiertamente, lo he dicho en muchos space nadie le ha dado nombre a esto. Es decir, en este momento en Colombia tenemos una plutocracia manejada por los dineros corruptos, acumulados de todas las índoles habidas y por haber, pero no desconozcan que hay una geopolítica y que ahora se está haciendo más grande el monstruo, porque el monstruo no está solo. China ha crecido como le ha querido, se lo hemos facilitado. China nos mete, se nos está metiendo en toda Latinoamérica financiando proyectos y negocios de ellos, de las comunidades de ellos. Y la contratación estatal está muy en manos en unos volúmenes muy grandes de chinos, de empresas chinas que las atomizan entre naturales. Construir, un, construir una ideología como la que nos metieron y destruirla, parte de retomar los valores éticos, los principios morales y formar ciudadanos de futuro. No me quiero extender mucho, pero al respecto de lo que decía Miguel, les digo que ese líder que va a salir no, está, no, no, no sale dentro del Estado, sale de una reacción natural y del pueblo, que, que, que cómo despertar al pueblo si está inducido y adormilado mostrarle. Y ojalá el Todopoderoso nos dé la oportunidad de reivindicarnos, porque yo la veo... No estoy derrotado, pero la veo, no la veo fácil y sabemos que no está fácil. Y si Colombia sale adelante, daremos razón, porque hay un tema que me llama profundamente la atención. El no meterle las, la, las manos es porque hay a, a Venezuela, a Nicaragua, a todos sus países lo está favoreciendo allá. Ese, ese personaje nefasto que se atreve a señalar a los judíos como si fueran los, uh, los nazis, la inversión de las cosas y tener uno que tragarse ese sapo, el día no lejano que podamos restituir, recuperar nuestra democracia, porque yo la, la siento embolatada, ninguna institución nos ha dado respuesta a la afrenta tan grande de la registraduría, del, del CNE, del, de, de, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional. Estamos huérfanos de eso y si logramos salir vamos a tener, estar cohesionados porque vamos para redimir nuestro vecino y amado pueblo venezolano que yo creo que merece en este momento ese respaldo y lo vamos a dar. Un abrazo a todos. Este, no es, este es otro momento donde las cosas están difíciles pero, no, pero tenemos una luz al fondo del, del túnel, al final del túnel y la tenemos que apreciar. Felicidades, espero volverlos a, a seguir escuchándolos y volver a otro stay con este que me gusta tanto, Repúblico. Gracias. Ay, gracias, don Ernesto. Dios lo bendiga. Miguel, ¿tienes algo para decirle? Sí, bueno, eh, gracias, eh, Ernesto, por, por tu comentario y por, por, por acompañarnos. Sobre el tema colombiano, bueno, no me voy, no voy a emitir opinión ahorita, este, esperaré a lo mejor un otro space para, para alguna intercambiar algunas ideas. Sobre el tema que planteas de la sociedad, efectivamente, este la, la, la construcción de, de la cultura es eh, responsabilidad, es más, eh, tiene su fundamento en, en la propia interacción de la sociedad. Ahora bien. Eh, yo no, no me atrevería a catalogar el, los, las preferencias que una persona tenga como hechos naturales porque una de las cosas que se ha debatido desde antes es que el, el ser humano con su infinito poder de creatividad pues, podría eh, ser lo que él quisiera ser. Lo que sí es necesario es haber debatido esos esos problemas y haberlos comprendido y haberlos delimitado de la forma correcta para evitar precisamente lo que con lo que estoy completamente de acuerdo, que es unas degradaciones de ese comportamiento. Este, que tú, en tu posibilidad de elegir eh, y en tu posibilidad de, de elegir a una pareja, elija si la quieres elegir hombre o la quieres elegir mujer, siendo hombre o mujer, bueno, eso es una, una decisión muy particular. Ahora, lo que sí habría que ver y lo que sí habría, Sí, lo, sí hubo que reflexionar mucho, fue cuál es ese impacto dentro de categorías como la familia, dentro de categorías como el individuo, dentro de categorías como el propio sujeto que se ve eh, influenciado por, por, ese, por ese estilo de vida, y eso no se hizo en la sociedad, se clausuró. Y por supuesto al clausurarse tenemos los, eh, las presiones de un desenvolvimiento normal de un individuo que quiere ampliar su libertad y sus derechos de elegir, pero por otro lado, aquellos que quieren precisamente destruir este, esos referentes. Entonces, esa mezcla, eh, por supuesto, hizo que toda la sociedad viera una degradación que no tenía que ver, toda la sociedad entrara en un círculo de radicalidad que al final lo que destruye es la, los espacios plurales, porque no se nos quiso hacer eso para reflexionarlo. Que es lo lógico, en un espacio común se, a, a cada quien abre las ideas, se debate, se reflexiona y se construye a partir de esas, de esas diferencias. No, lo que se hizo fue construir un esfuerzo para que cada quien tomara partido en uno de los dos bandos, bien sea a favor o en contra, y con eso hacer de la pluralidad una lucha existencial que anulara toda posibilidad de, sobre lo político y que lo que dejase abierto. Es la posibilidad de que tenga más capacidad de generar violencia este, pueda imponerse. Si eso no lo resolvemos, así, así nosotros ganemos esa batalla. Digo nosotros en el sentido de los que estamos eh, eh, de acuerdo con la familia tradicional, este, los principios y los valores tradicionales. Esto se va a volver a repetir porque es parte de una evolución de la sociedad que tiene un llamado precisamente a la reflexión, no a la clausura. Entonces, eh, eso, eso es un debate inacabado. Ahora, lo que estamos viviendo no es un debate. Lo que estamos viviendo es una imposición que se hace por dos vías. Bien sea porque un Congreso mayoritariamente eh, progresista eh, aprueba unas leyes, o bien sea porque los espacios de la sociedad se ven eh, superados por la violencia y por la maquinaria de un grupo o de un movimiento social que tratan de imponer unas ideas que lejos están de ser unas ideas consensuadas y, y, y lo que está mucho más cerca es, es precisamente de esa imposición entonces yo creo que esa es un, una tarea pendiente que tenemos nosotros como sociedad aparte de la tarea que ya traemos de generar políticos que efectivamente sean representación política de, de, de comprensiones de lo que sería el bien común y comprensiones de lo que sería la y la libertad sin menoscabo de la dignidad de, de nosotros seres humanos. Gracias, Miguel. Antes de darle la palabra a, la, a las dos personas que tenemos aquí en la lista, Miguel, sabemos que te tienes que ir. No, uh -huh. sé si, no sé si te despides, te agradecemos, te bendecimos. Y bueno, esperamos, no solamente como siempre te decimos en los programas de Instagram, de YouTube, de todo, donde tenemos el honor de contar con tu participación, de que este no sea el primero ni el último. Bueno, sí, efectivamente me tengo que ir. Voy a estar un, unos minutos de, de oyente y después sí me retiro completo. Este, gracias, Joana, gracias, eh, eh, Álvaro, por, por esta invitación. Es la primera invitación un Spain, pero no, no es la primera invitación a compartir con ustedes. Saben que cuando ustedes así lo, lo requieran, pues estoy disponible. Gracias a las personas que, que nos acompañaron durante... Durante esta, esta, esta, este breve intercambio, lamento de verdad no poder quedarme con ustedes más tiempo porque siempre lo que nutre es precisamente el intercambio, pero bueno, tengo unos compromisos que ya estaban adquiridos. Un saludo a todos y gracias nuevamente a República por, bueno, por, por pensar la posibilidad de, de, de contar conmigo para estos espacios de reflexión. Gracias a ti, Miguel. Doctor, para que me lo despida también. Doctor Álvaro. Miguel, Miguel, Miguel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad fue una primera y de, de, de muchos el primero de muchos encuentros que queremos tener porque ha sido una excelente exposición y un excelente intercambio de ideas que hemos tenido hoy contigo. Así que este, gracias de nuevo por haber estado con nosotros y, y, y bueno, seguimos en esta, seguimos en esta batalla. Eh, por aquí, este espacio es tuyo, cuando quieras venir, pues, bienvenido será. Así que, adelante Miguel, y, y nos vemos pronto. Gracias, gracias, de verdad. Un fuerte abrazo a todos, y, y bueno, con, con gusto eh, podemos coordinar para seguir estos espacios, y esta batalla, como tú lo lo decía, al ser una batalla este, cultural que además tiene esas implicaciones hacia la civilización, pues por supuesto nunca termina. Aún estando en los tiempos que quisiéramos estar, tampoco termina porque la, la libertad y la democracia eh, tienen vivos de, de forma permanente. Y lo peor que pudimos nosotros hacer como ciudadanos es creer, sobre todo en Venezuela, es creer que eso estaba garantizado y que nada podía tumbar eso. Y fíjense las consecuencias que están pasando. Bueno, un fuerte abrazo, gracias nuevamente. Y bueno, estamos en contacto, seguro. Dios te bendiga, Ciao. Miguel. <ríe> Con eso le damos la palabra al señor Manny. Uh, buenas tardes. Muchas gracias, Johanna, por uh, compartirme la palabra un momentico. Um, la siguiente opinión, aunque uh, va a ser un poquito fuerte, eh, yo me hago responsable um, de su contenido como persona. Eh, me parece muy interesante la, la, la conversación y discusión. Sin embargo, para mí, conversar acerca de inclusive la posibilidad de candidatos en las elecciones en el 2024 me parece totalmente, eh, eh, no, no pérdida de tiempo porque sí es un buen diagnóstico, pero a la misma vez eh, nos hace perder un poco eh, el enfoque a lo que debe ser. Entonces, mi opinión es la siguiente. Venezuela necesita un cambio de régimen, violento o no, de inmediato. ¿Cuándo? Mañana. Mañana. No dentro de 20 años, no dentro de dos años, lo necesita mañana. Para que eso pueda ocurrir y si eso ocurriese, se necesita tener establecido previamente un grupo de personas que van a asumir la dirigencia de una junta de transición y que ese grupo de personas tenga un plan ya listo, montado con tren de gobierno, de manera que en cuestión de horas puedan tomar control de una situación. ¿Quiénes son para mí o quién es para mí la persona que debería dirigir eh, tal junta de transición porque tiene la credibilidad, tiene el conocimiento histórico y está en el récord de que no firmó la asamblea constituyente, la constitución esa que hicieron hace, hace años, es para mí esa persona, se llama Alberto Franceschi. De manera de que eh, mi sugerencia práctica es proceder a establecer todo un grupo de trabajo, establecer un plan, tener todo eso montado. Porque la, las condiciones que existen en Venezuela, que la gente me dice, estamos pasando aceite y la gente está despertando, sí, muy bien. Pero el cambio se necesita ya. Y no hay que esperar que suceda, no. Hay que provocarlo, causarlo y tomar control. Estas en realidad no son órdenes mías, estas son órdenes de Bolívar. Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. De manera que, que nadie está actuando fuera de la ley. Esa es mi sugerencia práctica y tomar acción. Yo estoy hablando como un gerente y como persona, pero para mí eso es lo que se debe hacer tomar control por la fuerza o por la paz, pero causar el cambio de régimen de inmediato. Gracias. Gracias, señor Manny. Doctor Álvaro, ¿algo para responderle? No, creo que eh, nunca antes había estado yo tan de acuerdo con Manny. Este, siempre ha sido bienvenido a nuestro espacio, eh, eh, ya, ya de la casa y definitivamente sí. Eh, la fuerza se ha convertido en una opción casi única delante de, de la de la mirada indiferente de los que han pretendido representar a representarnos como de oposición. Ahora ya están armando otro teatro electoral in, ignorando ignorando el verdadero deseo de quienes somos verdadera oposición. Entonces, como hablábamos al principio, el nihilismo inducido por parte del gobierno, por parte del mismo sistema, que incluye también a los que dicen representar la oposición, ha ido, ha ido adormeciendo a la gente y quitándoles el entusiasmo de buscar nuevas opciones. Así que, si ellos desde adentro no pueden hacerlo, nunca antes había sido tan oportuno como hoy tomar el control, de lo que sucede en Venezuela por las buenas o por las malas he estado siempre, siempre convencido de que esa es la, esa es la salida la salida es por las buenas o por las malas pero tiene que ser cuanto antes con respecto a que, a que debe ser una junta de gobierno la que dirija los destinos de la Venezuela nueva definitivamente de que Alberto Franceschi pertenezca a esa junta y que la lidere también definitivamente estoy de acuerdo con que eso sea así. Entonces, este, ¿quiénes la van a integrar? Pues la dinámica lo dirá. Quienes eh, estén a, a cargo de la, de la ejecución de aquellos hechos y quienes puedan ser quirúrgicamente elegidos para participar en aquella junta, pues bienvenido será. Mientras Alberto Franceschi pertenezca a esa junta, yo estaré confiado que la elección será correcta. Gracias, doctor Álvaro. Seguimos con la participación de Pedro de los Reyes. Buenas tardes, ¿me oyen bien? Perfecto y claro. Sí, ¿Qué, hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué eh, hubo? Fíjense, primero invitarles al a Twitter Space, y ahora eh, aparecemos en Getter también, todos los martes a las 9 de la mañana un ex país llamado Venezuela, de verdad se está arreglando eh, porque nosotros entendemos que hay dos países hay un país que sin relativizar sin debatir sin dialogar sin llegar a acuerdos está consciente en los esenciales del ser humano, vida, armas, libertad y propiedad. Y hay otro que es el que viene siendo lanzado, el que hizo la mercurianía, revisan en mi timeline de cualquier red social, dice a... Al Pedro, Pedro, Pedro, eh, Pedro, Dígame. Pedro... Me, me parece Dígame, interesante ¿sí? lo que estás diciendo, lo quiero escuchar bien, tienes interrupciones, no se te escucha, eh, se te escucha Ahora, ahora mejor, o todavía? Eh, sigo hablando, Sí, hablando. Sí, sí, Ajá, te comentaba okay. que eh, dale a que ver. tenemos el Twitter Space de un ex país llamado Venezuela, todos los martes de la mañana y que existe una Venezuela, que es la Venezuela, que se está arreglando, y, y que pueden revisar en mi timeline, cuando dieron la opción, mientras todo el mundo está con el, el mantra este de necesidad de la usurpación, yo me burlaba porque para mí, más bien reflejaba el nacimiento de la narcotiranía. O personaje. Y bueno, yo sigo asistiendo a estos pasos: el de Repúblico, el MS-21, Rumbo Libertad, porque hay, un, hay una Venezuela que es la que se está arreglando, que es la que están haciendo, que en el cual no hay debate, ni diálogo, ni transición, ni acuerdo para pensar y para a la propiedad. Ahí estamos todos los que estamos aquí la Pedro se está te está yendo, Pedro no se, se cayó. escucha okay. cayó. es El que aquí. se escuchaba muy entrecortado y se, y se cayó sí, me... sí. Pero, sí que lo entendimos, pero sí le entendimos me sí. imagino que era compartir aquí está pidiendo la palabra de nuevo pero que era compartir es de eh, que hacen sus space de, de título de, Venezuela ex país, y bueno, estaremos pendientes de ello. Pero, Así que, porque obviamente, esas premisas que él menciona son las mismas premisas que también nosotros compartimos. Ahora me oyen, ahora me oyen. Sí, te escuchamos mejor, pero si ¿sí puedes ir redondeando para poderle dar la palabra a otra persona. Volvió y se cayó. Ay, Dios, pobrecito. Bueno, no sabemos dónde está, pero sí son problemas de conexión. Tiene que tener problemas de conexión. No sé si le vas a responder algo, doctor Álvaro, o le damos la palabra al siguiente. No, yo quiero que, eh, que Pedro este, eh, sepa que escuchamos la idea, pero pues, definitivamente tenía una mala conexión. Gracias, Pedro, si nos estás escuchando. Gracias por haber estado con nosotros. Ya tenemos la idea anotada trataremos entonces de ir a, a, a tu space y por supuesto bienvenido a este nuestro espacio también de todos los miércoles a la una de la tarde eh, continuamos Johanna. así es doctor y manifestó también porque comentaba que era también en Getter que hablaba también de Getter y bueno nosotros también la agradecemos mucho a Getter este la, las atenciones que han tenido con nosotros los republicos y con el mismo doctor Alberto Franceschi cuando nos verificaron las cuentas. Eh, le vamos a dar la palabra a José Juárez. Buenas tardes. ¿Cómo está mi querido Miguel Fontán y el admirado doctor Franceschi y todos los que están aquí presentes? Bueno, yo soy escéptico a todo lo que es la democracia, porque la democracia, según los griegos, era el poder de la gente sobre el gobierno se supone, pero realmente la democracia es algo que es como tiranía termina, empieza como democracia liberal y termina como comunismo, tiranía y todo lo demás en cuanto a Venezuela, a los políticos y a todas las corporaciones y los empresarios, los ricos, la oligarquía los bolichicos, los boliburgueses les conviene que se quede maduro inclusive los 60 países que estaban en contra de Maduro, que lo iban a sacar y todo, ahora están haciendo negocios por el petróleo. Pues se nos olvida una palabra que es petróleo, que para mí es lo que mueve al mundo. Las divisas y las monedas son cosas que se imprimen o se sacan de la tierra, pero no mueven ningún motor. Ahora, imagínate el problema que tenemos en Venezuela. Que en estos momentos los, los países de Occidente le hicieron unas sanciones a Rusia que ahora las tratan de evadir ellos mismos para comprar el petróleo. O sea, se metieron un tiro en el, en el pie, más yo diría en la cabeza. Y esa es la gente que nos tiene que ayudar a nosotros. Te digo que el problema es más profundo de lo que yo pensaba. Y la gente realmente no es nihilismo, que ya no cree en nada. Es que realmente no supimos lo que nosotros hacíamos. Nosotros nos enseñaron a creer algo que no existe. O sea, por eso tenemos que primero desprogramarnos y empezar a programarnos otra vez, como lo que somos, una computadora. Pero la computadora no entiende porque saca la basura con más información. Nosotros la basura se nos queda adentro. Como la segunda enmienda, el derecho de y esto y el otro, que hablan los amigos míos americanos. Y yo les digo que en la, en la parte que dice que tenemos el derecho de portar y cargar armas, también está la primera parte que dice una milicia bien regulada para la protección y seguridad del Estado libre, del Estado. No para estar en contra del Estado. Por eso es que te digo que si entiendes lo que está pasando, es más fácil ser libre cuando entiendes y realmente saber dónde estamos parados. Porque el problema es que no entendemos nada y no es, no es nihilismo, es estupidismo, que estamos todos, que recién nos estamos dando cuenta de lo que está pasando por milenios en esta época. Que una cosa, una cosa bien, bien simpática, como dice el libro sagrado, la Biblia, que nada más son pergaminos, Dice que es tiempo del apocalipsis y etimológicamente significa quitarnos la venda de los ojos, ver lo que nunca vimos. Es algo increíble que está pasando y se están cerrando los ciclos. Y esto es universal y todo está relacionado, porque no es una cosa ni la otra, todo alrededor. Bueno, los dejo y gracias y realmente me siento, es un privilegio estar aquí en, con, con todos ustedes. Gracias. El privilegio fue de nosotros. Fíjate que no sabía dónde estabas y no te seguía. Ya te estoy siguiendo, José Juárez. Así que muchas gracias por tu participación. Eh, no sé si el doctor Álvaro quiere comentar algo o le damos la palabra al señor Eduardo. Eh, bueno, José, eh, so solamente quiero hacer una una un, un llamado aquí a lo que sobre la segunda enmienda que dice mis milicias reguladas para la protección del Estado este, pues bueno yo quiero decir que uno de los cuatro elementos básicos y generales del Estado es, la, es el pueblo como nación y quienes integran el pueblo como nación somos cada uno de nosotros los ciudadanos es decir por interpretación extensiva, eh, nosotros también tenemos el derecho a ser, eh, también la, la, la, la segunda enmienda nos nos autoriza o nos otorga el derecho a tener armas, no solamente para entender, para defender el Estado como un todo, sino también por a cada uno de nosotros como miembros de la nación que somos. Eso era lo único que quería comentar porque aparte de eso me pareció una una, una participación impecable. Absolutamente, doctor. Señor Eduardo, ¿tiene la palabra? Señor Eduardo. Buenas tardes, muchísimas gracias. Eh, eh, eh, Estaba ahora. Eh, saludo a todos los presentes, tenía el micrófono apagado. Eh, estaba escuchando ahora a este señor que estaba eh, hablando, me olvidó el nombre, ya no lo veo aquí. Y eh, vi su perfil y coincido en mucho, muchísimo de lo que él dice y por supuesto eh, todo lo que expresó anteriormente. Estamos viviendo eh, unos momentos donde hay un antes y un después de la humanidad. Eh, la Agenda 2030 viene a ser, eh, eh, o pretenden con ella hacer ese cambio dramático en la humanidad. Por supuesto, como dijo este señor anteriormente, eh, están atacando a la sociedad occidental, tal como la conocemos, tal como lo dijo él. Eh, el manejo tiránico en todo el mundo, buscando un solo gobierno, un solo ejército, una sola religión, eh, es ancestral. Eh, si recordamos la historia de la humanidad, los romanos lo intentaron, los otomanos lo intentaron, y así sucesivamente, pues en todas las etapas de la humanidad eh, siempre ha habido el deseo de eh, someter a, al vecino. ¿no? Tenemos entonces que eh, ya en el siglo XX, principio del siglo XX, ya venía esa escuela eh, sobre el comunismo, de luego aparece Marx, Lenin, que lo llevan, lo plasman, eh, eh, lo imprimen y empiezan con ese proceso de cambio de la sociedad como tal. ¿Qué buscaban en ese momento? En ese momento buscaban en que la propiedad era pública, era, nadie tenía propiedad, porque era de todos, para el bien común. Eh, que una sola persona o un, o, o un grupo de personas manejara los, los designios de toda la humanidad. Y lo intentaron hacer, pues como saben, por la fuerza. Eh, una de las maneras de, de dominar a la humanidad, al ser humano, es mediante el hambre, porque pierdes la dignidad. Y mediante el terror, porque por supuesto, pues estás eh, escondido. No te atreves a enfrentar a quien está buscando eh, llevarte a ese plano. La extrema izquierda comunista, ya a partir del año 60, donde se reanuda ese proceso con Fidel Castro en la isla del Caribe, lleva su revolución a la América. Latinoamérica entonces es víctima de un adoctrinamiento desde temprana edad en las escuelas. Además de que, por supuesto, por medio del terror de la fuerza, crea eh, las guerrillas, las cuales terminan siendo las defensoras del gran negocio que es el tráfico de la cocaína. La cocaína la utilizó Fidel Castro como arma de destrucción masiva de la sociedad, principalmente la sociedad norteamericana. Todo esto viene entonces a decantarse en el hecho de que la gente se dio cuenta de la manipulación de la cual había sido objeto durante tanto tiempo. Esta extrema izquierda con ese eh, discurso de la lucha de clases, el proletariado, eh, ser rico es malo, eh, el, el empresario pues nos exprime, nos, nos, nos oprime, eh, abusa de nosotros. Eso cambió porque la gente se dio cuenta que dando su mejor esfuerzo dentro de una sociedad, trabajando en una corporación, en una empresa privada, obtenía beneficios. Eh, la esclavitud viene ahora a ser, eh, eh, por medio de las élites, cambiaron el grillete y la cadena por una tarjeta de crédito. Estamos endeudados, somos esclavos de, de esa deuda, por lo tanto, pues tenemos que hacer lo que nos dicen para pagar esa deuda. Otra de las cuestiones importantes es que si nos leemos la Agenda 2030 en sus 17 puntos, todo nos lleva a eso, nos lleva a la dominación tiránica, a la pobreza, a la miseria total. No quieren que comamos normalmente, quieren que nos alimentemos con insectos. Nos mienten descaradamente, como, como siempre lo han intentado o lo han hecho, diciendo que nos van a ayudar o nos van a dar un beneficio. Eh, no sé si me escuchan. Ajá. Perfecto. Okay, no, claro. de repente, vale, de repente se me, se, me, se me puso, se frició esto. Bueno, el asunto es, y siguiendo el hilo de lo que les estoy diciendo, es que están buscando las élites mantener su hegemonía y su poder. Para ellos somos muchos. Eh, si ven una buena parte de la agenda, es la agenda de la muerte donde eh, primero están queriendo, y lo están logrando, destruir la sociedad, destruyendo la familia. La familia es la unión de un hombre y una mujer que procrea hijos, quienes formarán una sociedad y en conjunto sacarán adelante para el bienestar de estas personas. O sea, vida, libertad y propiedad. Propiedad es el beneficio y es el goce y es el, el, el, el, el nirvana, en realidad, de lo que estamos buscando todos. Nosotros queremos tener una casa donde... Vivir cómodamente, eh, eh, que nuestra familia crezca y tener ese confort. ¿Qué pasa? No los quieren quitar porque la propiedad está siendo atacada. Esta organización criminal que hoy tiene sus bases en Venezuela sigue, está, se, se, se anexó a esta agenda. ¿Y por qué? Porque eh, fue el experimento desde hace 20 años donde se llevó a una sociedad que ya venía siendo adoctrinada bajo el estigma del socialismo para su destrucción, para el empobrecimiento de toda la eliminación de la empresa privada y el robo de los recursos eh, que nos corresponden pues, a todos los habitantes del país. Eh, si pues ustedes se dan cuenta, últimamente todos los presidentes que han sido, que han ganado estas elecciones, que la, ma que la, may la mayoría eh, son del corte comunista globalista, han sido puestos por esta caterva de delincuentes que hoy usurpan el, el, el gobierno en Venezuela. Todos esos movimientos, siempre antes de unas elecciones, ha habido un, una, una, un caos social donde en una manifestación pac pacífica se decanta en violencia. Y esto eh, crea el terror por el cual somos manipulados. Entonces esta gente está ganando y nos está llevando inequívocamente a un solo gobierno, a un solo sistema militar, a un solo sistema de gobierno que va a someter a toda una población. En estos momentos el partido el demócrata de Estados Unidos es claramente uno de los principales actores de, esta, de este globalismo. Para no extenderme mucho, les puedo decir que en la vida de la libertad y la propiedad que tanto proclamamos y que tanto deseamos está siendo atacada en todas sus bases. Eh, eh, con respecto a, un, eh, también aparte es importante esto decirlo, eh, ese, ese cambio que hubo del, de, de, del discurso, del proletariado, de esa represión, lo cambiaron. ¿Por qué? Porque ya la gente se dio cuenta que no es cierto, como les dije anteriormente. Ahora, que están buscando? Pues el, el homosexualismo, las, estas libertades, este LGTB, que no es más que eh, sacar de, de, de algo que ha sido la intimidad del ser humano por miles de años, porque desde que hay humanos en la tierra, hay homosexualismo. Eso es una conducta que es perfectamente... Natural, mucha gente sabe que es natural, que eso puede ocurrir, que ahí, ahí no se puede luchar en contra de eso. ¿Qué pasa? Que, uno, que dos hombres no van a poder crear una familia y procrear hijos. Dos mujeres tampoco. Y por eso entonces el hecho de tener familia es tan importante para la sociedad. Aparte de eso, pues lo que es el, el transhumanismo sumamente peligroso, el, la, la, la manipulación mediática... Con, con lo cual nos, nos llevan a, a, a, a lo que ellos quieren, a los objetivos que están buscando, el cambio en la alimentación del hombre y estas falsas enfermedades con las cuales nos meten el miedo y nos están inoculando un veneno que nos está llevando a la muerte de muchas personas. Es un tema muy álgido, pero hasta ahí lo dejo. Eh, las libertades importantes, el, el, el, las armas, que ahora es un tema tan, tan, tan cacareado, tan hablado, quieren quitarle las armas a la ciudadanía para que dejarlas indefensas. No lo hicieron en Venezuela, se unieron para quitarnos las armas porque sabían y tenían muy claro lo que iban a buscar. Crearon un caos permitiendo a la delincuencia actuar impunemente y al no tener el ciudadano, los medios de defenderse, pues existió lo que ocurrió. Casi 8 millones de venezolanos estamos fuera del país buscando eh, preservar nuestras vidas. Y para terminar, todo esto se mueve por la riqueza, la economía, una ciudadanía que vive en libertad y puede perfectamente producir riqueza por medio de la empresa privada, porque los gobiernos sabemos que no crean empresas. Los gobiernos te roban el dinero sacándote unos impuestos y llevándote a la miseria, porque es el pueblo pobre, el lumpen, como dicen los socialistas, los comunistas, es el caldo de cultivo para que ellos estén en el poder. Una ciudadanía empoderada, con un buen trabajo, con un buen sueldo, con acceso a medicinas, a un hospital, a una clínica, que tenga educación, que pueda ir a pagar la educación que quiera para sus hijos y para ellos mismos, nos va a permitir ser personas capaces de llevar adelante una sociedad. Contra todo esto expuesto anteriormente es lo que tenemos que luchar. Y para luchar contra esto tenemos que ser disciplina, disciplinados y tener, así como la, lo ha tenido la izquierda, esa... Eh, eh, ese empuje para ellos tener el poder, pues nosotros tenemos que de verdad buscar las soluciones. Y no podemos seguir pensando en que un político va a salvarnos, nos van a, a, a quitar. Una persona no va a dirigir un país. Una sola persona no va a decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque ya la historia de la humanidad nos no lo ha demostrado. La única manera que una sociedad surja, sea productiva, y tenga un bienestar, un bienestar general, es eh, con el consenso de todos los ciudadanos, respetando las libertades individuales de todo esto. Y con respecto a las armas, para terminar, el Sí, sí, es que, eh, es que, eh, es que eh, para mí, o sea, eh, disculpa y de, eh, si me extiendo mucho, pero creo que es importante decirlo. Eh, tenemos que estar armados para defendernos y tenemos que tener esas libertades. Eh, simplemente quería también saludar no veo a este señor que estuvo hablando anteriormente pero eh, muy muy acertado en mucho de lo que ha dicho muchísimas nuestro gracias nuestro estimado Miguel Fontán se llama Miguel Fontán vale mucho, lo voy a buscar para seguirlo muchísimas gracias sí, señor. espero que no, esta explicación espero y perdón espero que todo esto que les, que les he dicho creo que sería es un tema que tenemos que eh, cre, creo que tenemos que dominarlo y tener en cuenta de que no es una sola persona, y como les repito, no es la política. Los políticos van a desaparecer en muy poco tiempo. Es la sociedad, el individuo, el ciudadano el que va a llevar el éxito y el progreso de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Eduardo. Yo inmediatamente sí le quiero responder porque los políticos no es que tengan un cheque en blanco para poder ejercer, porque la ciudadanía es debe ser es políticamente activa como yo particularmente lo empecé a hacer desde hace tres años y entonces a eso me sumo porque no es satanizar la política porque también la política es una ciencia lamentablemente ha sido vilipendiada y prostituida por personas incapaces y con intereses muy malos muy oscuros que no nos han representado y no nos han cumplido así que de resto de verdad absolutamente de acuerdo con usted porque no es que desaparezca la política no es que desaparezcan los políticos es que simplemente debemos saber elegir como ciudadanos responsables vamos a ir cerrando con mi sí, lo que me has dicho es importantísimo. Yo quiero que me sí. explique por qué nosotros necesitamos que un político nos dictamine. Que un político lo que tenemos... no. Estoy hablando todos debemos hacer activismo político. Y los políticos que sirvan, pues simplemente seguirán haciendo su labor. Así de simple. Lo que está saber es para qué sirve un político. Para que no podamos nosotros los ciudadanos tomar nuestras propias decisiones sin tener que buscar un interlocutor. Esa es lo que quiero decir cuando digo que el político y la politiquería sobran en una sociedad organizada donde todos los ciudadanos tomen las decisiones y lleven adelante el progreso de la ciudad. Por eso es que digo yo que seguir una persona, seguir a un político o a políticos o a un grupo que, de, que pretenda dictaminar los designios, las libertades que, o, o, o decir qué podemos hacer y qué no, ya está en contra de nuestras libertades. Y ahí es en donde yo digo que la política, como la conocemos, debe desaparecer. Ahí es lo que digo. Cuando yo cuando te escucho... Decir, ¿no? Exactamente, la política es la que debe desaparecer yo, yo, efectivamente. Ella, Carolina, yo pido esto, por ejemplo, tú eres una persona que puede eh, eh, eh, dar mucho apoyo y, y, y, y buenas propuestas a una sociedad. Ahí entonces en donde sí, todos los ciudadanos con sus ideas pueden entonces darnos esa, esa, esa, esa luz, esa, e, e, esa forma de cómo llegar, esa, e, e, esa ecuación de cómo llegar entonces a esa plenitud que estamos buscando. Pero si seguimos pensando que va a venir un Mesías, que un grupo de Mesías nos van a sacar del problema, ahí es en donde vamos a seguir en el problema. Per, per se. Di, discúlpame que te interr haya interrumpido. Pero de no, verdad, te que, eh, no te preocupes, no te preocupes. Es que estoy <risa> completamente de acuerdo porque yo no creo en Mesías. El único Mesías que yo creo se llama, se llamó Jesucristo. Es el único Mesías en que yo creo. Mire, póngame en atención, por favor, nosotros tenemos que ir cerrando. Nuestros nuestro space siempre son de hora y media. Misu está esperando desde hace rato. Le pido disculpas a Mephisto y a las otras personas que nos están pidiendo la palabra. No tenemos tiempo. Nosotros tenemos que cerrar el space. Tenemos otras ocupaciones y pues la, la mayoría sabe que yo tengo programa más tarde. Entonces les pedimos mil excusas, los invitamos la próxima semana para que nos acompañen siempre. Pero hay algo antes de, voy a aprovechar porque después el doctor Álvaro responderá no solamente al señor Eduardo, sino a las otras inquietudes que nos han compartido y cerrará el espacio. Pero lastimosamente también se nos cayó el doctor, eh, don Ernesto, nuestro hermano colombiano. Y yo quería reforzar algo que dijo este, no solamente usted, señor Eduardo, sino también eh, el señor Ernesto. Porque lo que conocemos y lo que conocemos todos, porque no, no es la mayoría de las personas, pero aquí en este espacio les puedo asegurar que casi todos conocemos lo que significa la Agenda 2030, como usted lo manifestó, y yo ya lo tenía anotado para decírselo al señor Ernesto antes de que usted lo nombrara, todo lo que es Agenda 2030 y el nuevo orden mundial, sabíamos que esto no es de nuevo, de nuevo no tiene nada. ¿Por qué? porque esto ya tiene décadas, no solamente en Venezuela, y nos lo compartió don Ernesto cuando manifestaba el hecho de que aquí en Colombia también quitaron lo que era la cívica, quitaron muchísimas cosas, tal cual como nos pasó en Venezuela, y esto ya tiene décadas. Así que este nuevo orden mundial, como usted lo eh, manifestó, que estoy completamente de acuerdo, esto en nuestros países ya tiene décadas, de nuevo no tiene nada. Y lo cierro con lo que ellos dicen, no tendremos nada y seremos felices. Así que esto, estos debates son muy buenos, los comparto en todo el orden del respeto, de la tolerancia. Obviamente esto es increíble y repito nuevamente para que quede claro y queda grabado y se sube siempre los space a república Civil. Nosotros en repúblicos no creemos en Mesías, no existen Mesías, la politiquería tiene que acabarse y los ciudadanos tienen que hacer activismo político para que antes de exigir derechos también cumplan deberes, que es muy importante porque a la gente se le ha olvidado eso, se le ha olvidado, entonces eso era lo que quería decir. Y de resto, vamos a darle la palabra rápidamente a Misu, que ya prácticamente vamos cerrando, como les manifesté antes. Y el doctor Álvaro después tomará de nuevo el testigo para cerrar el space. Hola a todos, buenas tardes, ¿se escucha bien? Perfecto y claro, oh, Misu. Perfecto. Eh, bueno, primero que nada, felicitaciones por el space, lo escuché todo, demasiado bueno. Este, todas las intervenciones excelentes. Eh, respecto a lo que decía el, la persona que intervino anterior a mí, sobre de, de que no necesitamos un político, que siempre, o sea, una empresa siempre necesita un gerente, ¿me entiendes? Pero son los empleados, cada uno en su departamento los que engrana, pues, pero la cabeza siempre la necesitamos, siempre, en toda organización, y un país es una organización. Entonces hablar de que hay que prescindir de los políticos, no, lo que hay que saber, elegir los políticos, que era lo que tú mencionabas. Ahora bien, la, una última cosa, este, yo hace poco discutía con una persona Porque la persona me decía No, pero no es posible ¿A quién le conviene que se imponga regímenes socialistas en América Latina? ¿Por qué le convendría a una élite Que eso ocurra? Porque los fondos Vamos a estar claros Que de dónde sacan los fondos Para hacer las campañas millonarias que hacen que Están financiadas Entonces yo le decía Sí, es mucho más fácil Para una élite Muy siniestra de paso este, Entenderse con alguien que es un dictador y que dice, es esto lo que vamos a hacer y punto, que entenderse con democracias. Con democracias tú tienes que pasar por todo un proceso de aprobación, por jueces, ministerios, en cambio con un dictador no, tú hablas de tú a tú, entonces sí hay un interés de la élite y sí la financia, ¿me entiendes? De que haya cada día más países, no solamente América Latina, del mundo entero, que impongan gobiernos autoritarios. Entonces esa era toda mi intervención y quería dejar la reflexión de que esta batalla... Ya no, ya no la podemos dar en las escuelas, ni en las universidades, ni con los medios, porque todo está, es así como un pulpo, lo agarró todo. Entonces ya hay que atacarlo en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestros amigos, y de nada, tú a tú, como boca a boca, como se hacía en el pasado. Eso es todo y muchas gracias. Gracias a ti, Misu, donde estabas también, que no te seguía. Dios te bendiga y muchísimas gracias. Le entrego de nuevo el testigo al doctor Álvaro, poder para que comente y cierre nuestro espectro el día de hoy. Bendiciones para todos. Bueno, ok, este, a ver, eh, don Eduardo, yo, yo estoy seguro que producto de la misma pasión que usted siempre lo acompaña en sus participaciones, ha hecho, un, ha hecho mención del término político, eh, organización del Estado, y, y, y representatividad, y esa, a, a eso, ha hecho mención de esos términos eh, de manera cruzada y, y, y probablemente superficial en algún momento, pero yo estoy seguro de que usted está tan convencido, porque en el desarrollo de su idea es donde entra el, la, la contradicción de sus menciones iniciales, a ver, Dice que no entendemos por qué hay que seguir políticos, que por qué hay que esperar que otros nos represente, y después habla de que en un Estado organizado todos deberíamos ser escuchados. Okay. Entonces, cuando se trata de la organización de las sociedades humanas, especialmente los estados, es donde nace la política. La política es esa ciencia que trata el gobierno de esa sociedad humana. No hay manera que 30 millones de venezolanos hagan, se hagan escuchar individualmente. Tiene que nacer una persona que tenga la capacidad y, la, y que dentro de sus actividades aspire a gobernar los asuntos que afectan a esa sociedad y que entonces comience a representar a aquella población que a su vez se siente representada por él. Entonces los políticos son necesarios. Yo diría que obligatorios. Ahora, hay otros términos que son simplemente el mal uso de ciencia, politiquería, corrupción y falta de representatividad, falta de legitimidad, cualquier otra cosa, pero la política como tal, yo la, yo diría que es obligatoria. Porque eh, eh, eh, eh, nosotros en este momento estamos haciendo política estamos haciendo política de redes sociales sí, pero política que aspiramos en algún momento poder participar para mejorar la Venezuela que podamos eventualmente recuperar, estamos haciendo política, ahora eh, hacer esta política es buena pero entonces tener un grado de representatividad para llegar a ser, para, para llegar a detentar un cargo de elección popular, eso sí es malo, ¿no? Alguien tiene que ser gobernador, alguien tiene que ser alcalde, alguien tiene que ser presidente. Entonces ese alguien es un político, porque usted deja de ser político cuando abandona en su casa eh, la bata y las patuflas y dice, yo voy a hacer algo por mi país, déjame llamar por teléfono para conversar con fulano de tal, para ver qué podemos hacer para mejorar las cosas. En ese momento, usted está haciendo un acto político y usted va a dejar de ser un, un, un, un amo de casa cuando comience a participar activamente en las actividades de su sociedad. ¿Para qué? Para mejorarla, como lo queremos todos. Entonces, demonizar el término político creo que no es correcto. A mí me parece que, que, que la, la política es una ciencia hermosa, una ciencia incluso necesaria, bien llevada, adelante, obviamente que sí, pero nosotros necesitamos de los políticos, de los políticos bien intencionados, de los políticos con un buen pasado, de los políticos con experiencia, de los políticos que estudian, de los políticos que tienen buena intención, de los políticos que tienen hambre de ver a su país mejorar y alcanzar niveles más altos en la posición global. Entonces... Este yo, yo por eso creo que, que fue un simplemente manejo eh, ligero de los términos. Pero yo estoy seguro que usted está convencido de que es necesario que nosotros tengamos políticos porque definitivamente no se nos puede escuchar la voz a todos y debe existir en algún punto consenso para poder representarnos en un evento ¿sí, electoral. Este, bueno, dicho eso, muchísimas gracias, don Eduardo, muchísimas gracias por haberlo tenido aquí, muchísimas gracias a todos los que participaron, muchísimas gracias, eh, don Alberto Franceschi, Mani Misu, eh, a todos los que estuvieron aquí con nosotros en esta tarde, a todos los que ya se fueron. Eh, hoy tuvimos a Miguel Fontán, un ingeniero venezolano, eh, que hace hoy día, estudia ciencias políticos, un hombre mm, de muy altos forma fue un excelente, un excelente día de políticamente incorrectos. Eh, me encantó esta space, gracias por haber estado con nosotros, eh, espero que verlos de nuevo el próximo miércoles a la una de la tarde, eh, serán todos bienvenidos, los esperamos por aquí, y que tengan buen provecho a los que ya comieron y a los que no, que tengan muy buen apetito. Gracias, Joana. Yo soy Álvaro Guerrero. Gracias, Joana, por haber estado conmigo, por haberme ayudado a llevar adelante este excelente programa. Que tengan ustedes muy buenas tardes y nos vemos el próximo.